Hola, desarrolladores, ¿cómo están? Hoy les vengo a hacer una review de cómo programar Android desde tu Android. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a la Play Store y descargar Idle. A ver, aquí. Ok. Ya yo lo tengo abierto aquí. Buscan Idle y este programa, el primero que les aparezca es es luego le dan a instalar cuando se le instale van y la abren bueno les abro un poco de esta este IDLE eh, es un entorno de desarrollo integrado que tiene opciones para aprender a, a desarrollar aplicaciones para Android y mmm, a desarrollar aplicaciones Android Mediante C++ ups. Mediante C++ Y Java y XML Para ver Bueno, aquí tienen Uno de sus tutoriales De Java También tiene de Android Y todo eso Como ven, lo logré. Pero no hice nada, así que no importa. Ahora. ¿Cómo creamos un nuevo proyecto? Nos vamos a code. Mierda. Bueno, nos vamos a code for experts. Oh, oh. Code para expertos. Ok. Entonces, le damos estos tres puntitos. Y crear un nuevo proyecto. Create a new project. Es importante saber inglés cuando desarrollas. Creo que ya todos sabrán eso. Y le damos a new Android app. Yo no le doy porque nada. Saliéndonos de aquí. Bueno, yo les recomiendo preguntar en los foros de esta app. Que son foros de. De Google Plus, una muy, comunidad muy buena, pero está en inglés. También véanse los tutoriales de la app y comiencen a desarrollar Android ya. Bueno, si quieres o tienes tu primera app, eh, pasa el link o el screenshot por Google Plus o en los comentarios. Gracias, eso fue todo el video.